Hola, qué tal? ¿Cómo estamos este día, esta mañana, esta tarde, esta noche, esta madrugada? Aquí nos estás viendo. Bueno, pues recibe la bendición Así y es. gracias, mil gracias por estar con nosotros en este momento. Gracias. Y esperamos que ustedes reciban toda la bendición que Dios tiene preparada nada más para su vida. Gracias, mi amada. Gracias, mi amado, por estar con nosotros. ¿Qué A tal? ¿Cómo estás? Sea. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneciste, cómo atardeciste y cómo anocheciste? Excelente, <risa> excelente, así como dice nuestro nieto. Pues así sí, es que... Así es. Y es que nuestro nieto tiene solamente ocho años. Nada más. Nos acaba de cumplir unos días antes que yo. Exacto, okay. así es. Y pues estamos listos y preparados. Hoy tenemos un tema mmm, delicioso. Gracias Señor por lo que nos da. <risa> amén, amén, Porque así es. Mira. Estos maravilloso, correos, maravilloso es el señor. Eh, Estos correos que recibimos a diario, a ah, diario, diario, a, diario a diario, No vamos a leer ninguno. Nomás les vamos a decir que, de qué se trata. Así es. Estos correos nos dicen finanzas, no tengo trabajo, estoy desempleado. Eh, mi esposa ya está eh, grande y no puede encontrar trabajo. Eh, y trabajo, y trabajo, y trabajo, y desempleo y finanzas y que están... Prácticamente en la ruina que ya no saben qué hacer. Algunos que hasta tienen temor de cometer pues, una, una eh, tontería ajá, por ahí. Sí, sí. Eh, pensando que pueden darse un plomazo, como decimos en México. Eh, no, dejarse no. caer de un puente. No saben eh, lo que dicen. <risa> eh, el, no, qué mi bar, amado, hermano. no, mi amada. Usted solamente no, tenga bien. fe, crea. Y Dios Amén, le así. puede sacar adelante... Créalo, claro créalo. Que sí. Aquí estamos precisamente con ese fin, con ese propósito: tratar de, de ayudar así es. a toda nuestra gente que nos está pidiendo de la oración y de la intercesión Amén. para que podamos ayudarles. Ayudarles, claro. Que Cuenten sí. con sus oraciones, pero también va a tener que escuchar este programa así de es. punta a punta, de principio a fin. Es muy, muy, muy Porque importante. de allí va a depender. Vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible. Pero va, va a depender del interés que usted le ponga. Hay Amén. un dicho por allá en, en, en, en el rancho, allá en México, que dice hace más el que quiere que el que puede. El que puede, claro. claro. Y si usted es. quiere, usted va a poder. Amén. Si usted no quiere, miren, así lo lleven en rastra, no va a hacerlo. No. No lo no. va a hacer. Entonces, Exactamente el tema de hoy, pero recordándoles en qué estamos. Bienvenidos a Olloramos. Hoy Oramos. con Rafaelidatv.com. Y Rafael, somos sus amigos. Sí, sus amigos Rafael y Élida Cavazos. Uh -huh. Por eso Bien dice Rafaelida, porque soy, yo soy Rafa, eh, en, en el diminutivo Rafa, Rafa. Y se juntaron los dos nombres. Eh, y se juntaron los dos nombres, Rafa Rafael Élida. y Élida. Aquí frente a ustedes con este, en esas cámaras. Así es. Para llevar este su programa. De Así hoy es que. Y ahí, y ahí está nuestro correo Exacto. para que lo tenga a la mano. Eh, Rafaelidatv.com y la página es Rafaelidatv.com. Así es. Así es. Y continuamos porque nos vamos de voladita a, al tema. Y miren, les decía que el tema va a estar rico, rico, rico, rico, rico. Y así quiero que ustedes estén. ¿Sí? ¿Por qué no? ¡Claro que sí! mire Amén. Tema de hoy. Saliendo de las deudas. ¡Wow! ¿Y qué dice ahí? Oh, y uh -huh. Mi billetera se llena de dinero. ¡Wow! ¡Ah! ¡Qué rico! ¿Verdad? ¿Se da cuenta? Estamos hablando desde otra perspectiva en este día, en esta hora, en este momento... Que estamos aquí frente a estas así cámaras, es, así es. llevándoles este tema por demás precioso. ¿Por qué digo precioso? Porque es la gran necesidad que tenemos ahorita. Amén, así Pero, es. ¿cómo salir de las deudas? Ah, ah, ah, ah quizás hey, el, es. El detalle. Eh, eh, ¿cómo <ríe> ¿cómo hay, ahí está de el punto, ellas? ¿verdad? Ahí está el punto. Pero, ¿cómo salir de ellas? ¿Cómo yo puedo tener dinero en mi bolsillo? O en mi billetera, en Ajá. mi cartera, en, en su bolso. Pues cuando usted sale de las deudas, le de, de va a sobrar. Claro, claro. Y, sí, y porque estamos hablando de, de romper paradigmas. A, a, así es. Entonces, ¿cómo podemos salir de, de ellas, de, de esas deudas? Ok. Miren lo que dice esta otra eh, lámina. Las viejas costumbres y tradiciones son nuestro principio. Principal enemigo. Ah, entonces ya, ya encontramos el enemigo. Sí, sí, sí. Las deudas vienen acarreadas por las viejas costumbres y las tradiciones que son nuestro principal enemigo. Entonces, cuando tú y yo y cualquiera... Así es. ...nos metemos en ese surco... sí, sí. sí. ...de la costumbre, de la tradición... Eh, que se la, la, las costumbres y tradiciones se convierten en traiciones para con Dios. Sí. sí. ¿Sí? Sí, Las viejas costumbres y las tradiciones se convierten en enemigos contra Dios o traiciones contra sí. Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que en Cristo somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Y, y son... que las cosas viejas pasaron y que de ahora en adelante son hechas nuevas. Amén. Ah, entonces tenemos ¿Y somos que más estar... que vencedores. En el nombre tenemos, de Jesús, sí. Tenemos que estar en una nueva visión, en una nueva realización, realización. de nuestras vidas. Amén. Y, y miren, ahorita dijo mi esposa rompiendo los paradigmas. Y eso es lo que decimos en esta lámina. Es tiempo ya. De hacer cambios. Ya, ya, ya. Ya es tiempo de hacer cambios. De romper esos paradigmas pero también es un tiempo de hacer innovaciones. Innovaciones, así es. ¿Qué es la innovación? Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Uh -huh. Cuando ah. usted se está innovando, está cambiando, uh -huh. está transformándose, uh -huh. está rompiendo los paradigmas. Claro, claro. Hacer cosas que no estábamos acostumbrados a hacer. Exacto. Así. Cosas así de nuevas. Fácil. Cosas nuevas. Entonces cuando tú Cuando tú Haces cosas diferentes Te vas a dar cuenta que ¡Wow! Yo no sabía que yo podía hacer esto uh -huh, uh -huh. Es cierto Miren Ah, como me encantaría Poderles leer por lo menos unos 20 30 de los co últimos correos que hemos recibido O sea, de los sí, más sí, recientes sí, sí, claro Porque tal parece que están cortados con la misma tijera Así es Falta de empleo Quieren un empleo seguro No alcanza el dinero, eh, no alcanza el dinero. Eh, Mi esposo se fue Y, y ahora no, no hay como hacerle para salir adelante Hay muchos eh, temores En, en fin uh -huh. Escúchenos bien por favor Va a ser un ratito nada más Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible Pero yo quiero que nos escuche porque usted va a tener que compartir este video, porque hay mucha gente con la misma necesidad. Así es. Nos hemos propuesto, mi esposo y yo, a hacer cambios, aún nosotros mismos, porque nosotros ya estamos haciendo cambios. Claro, claro. Hemos hecho cambios y Pero vamos a continuar haciendo más cambios. Muchos más, sí, claro. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho que hacer. Y vamos que esté ya sabiendo que no somos pollitos así, eh, que estamos apenas saliendo del cascarón. No, no, no, no. No, no, no. Yo acabo de cumplir ya los 75 años y mi esposa viene detrás de mí. Así es. No, con 75 no, pero <risa> con tres menos que yo. Pero, pero, todos esos 49 También. años que tenemos de casados, bueno, vamos a cumplir. Ya, ya ya, ya, ya, ya. El 30 ya hay de hay este hay hay los bien. cumplimos. Eh, esos 49 años que tenemos de estar juntos, mi esposo y yo. De estar unidos en, en el matrimonio. También. No juntos, sino en, en el Pero, matrimonio. Porque hay mucha gente que nomás se junta. Y no, no, cásense. No no no no se quedan a medias. ¿sabes? Háganlo completo. Así es. Con compromiso y con responsabilidad. También, porque eso es bien importante. Es bien importante. Bien importante. En primer lugar, porque estarías bien delante de Dios. En segundo lugar, estás bien ante sí. la sociedad. Y en tercer lugar, no estás faltándole a la palabra de Dios. Exacto. Estando en adulterio. O estás fornicando porque aunque nomás te juntases uh -huh. y, y listo, pues nomás vivo con él, estás mal como quiera delante de Dios. Sí, sí, hay, hay, hay que ser este, um, fieles, este, verdaderos en, en, en, en nuestros compromisos, en, nuestros, en el pacto uh -huh. que hicimos delante de Dios y, y de la sociedad. Tenemos que tener fidelidad. Así es. Entonces, si queremos todas las bendiciones uh -huh. de Dios... Pues acerquémonos a Dios como es una, la manera correcta para así que se es, cumpla lo, lo que dice la palabra de Dios en tercera de Juan, uh -huh. verso 2, cuando dice, amado, Dios, amada, yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas, que tengas salud, fíjate. Amén, amén. Pero así como prospera tu alma. Exacto, así es. Entonces, cuando tú agarres este combo de Dios, imagínate que seas prosperar en todas las cosas que emprendas, en todo lo que emprendas, amén, amén. pero si no amén, emprendes bien. nada... Pues no, no. hacen nada no, no, se necesita la, la, la acción la, la, o sea si no, no pasa nada eh, eh, exacto, entonces allí es donde entra eh, la cuestión de, de, esa, de, de esa lámina que es bien importante es tiempo de hacer cambios es, es tiempo de romper esos paradigmas es tiempo de, de innovar innovar, así e innovar significa hacer cosas, cosas que nunca has hecho cosas nuevas pero que, a pesar, de, de, digo, que a partir de ahora ya es, debes de estar pensando en qué yo debo de hacer. Claro que sí. de, de, de Esto debes de, de, de tomarlo muy en cuenta y que esto precisamente este eh, empiece a trabajar en, en, en tu en tu corazón, en tu mente y empezar a, a, a trabajar y empezar a decir, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué puedo hacer yo nuevo? Entonces, si no sabes híncate y pídele al Señor que te dé la sabiduría de crear algo nuevo de hacer algo nuevo que nunca has hecho en tu vida sí. yo te puedo dar otra recomendación sí. aparte de que te puedes hincar uh -huh. Incarte es que dobles tus rodillas sí, delante sí. del altísimo por otro lado lo puedes hacer hasta de cabeza si tú quieres pero también lo puedes hacer salte sí, a caminar deja, claro. que, deja que te dé el aire fresco Mira, como se ve este, aquí este cuadro, eh, de aquí en este video que tomamos nosotros. Eh, vete a, ahí a donde puedas caminar. Eh, si hay un parque por ahí, hay un lugar donde puedas tú caminar. Pero vete solo, o sola, para que puedas hablar con Dios. Amén, amén, así es. Vete orando. Vete, Señor. Los hermanos cabazos dicen... Que, que que yo puedo hacer algo diferente, amén. que yo puedo romper sus paradigmas. Claro que sí. Señor, déme la luz, déme la sabiduría, de, mírame, hasta me pongo chinguito. Amén, amén, así. Es. Déme de, de, esa luz, Señor, que, que, que, que caiga esa luz de parte suya amén. para que venga esa, esa, esa sabiduría de yo amén. qué poder hacer o que ellos me puedan ellos nos puedan sugerir hacer yo quiero hacer algo diferente, Señor. Porque como voy, Así no voy a, ningún Na, a ninguna parte. Así es. Miren, algo que nos piden en los correos, y no es uno, ni dos, ni tres, ni cincuenta, ni, ni cien. <coughs> Son cientos y cientos de correos. Empleo seguro. No existe. No, y menos, No, es verdad, ya. Y menos en esos tiempos. Es, es, es, es lo que Tan me la difíciles. ganaste sí. Sí. Antes sí, ahorita ya no, ya no. Ahorita ya. ya no Las cosas cambian y cambian De la noche a la mañana Ya las empresas ya no están adoptando hijos Que no son de ellos claro Antes agarraron un empleado Y le ah, daban 30, 40 años Y ya después lo despachaban a la casa Dándole su Una cheque Y, y, y, y todas las compensaciones A veces por haber Ya ahorita no Ya no ya, ahorita no. Ya, ahorita tú ya empiezas a tener arriba de los 40 años y ya te empiezan a hacer el feo. Sí, sí, sí. ¿Por ya qué? Vale poner atención en esa, en esa cuestión. Ahora, otra cosa. La tecnología no para. No. no para. Va adelante, adelante. Tú, ¿cómo vas con la tecnología? Ahora, ayer comentábamos algo. En el video de, sí, de ayer, de, de que a veces perdemos el tiempo en la, en la internet. Ajá. Cuando tú te metes nada más para hacer como un chisme eh, que fui, que vino y que hice esto y que hice el otro, que hice acá, no, que hice allá. Ver, y lo que comí, lo que no comí. Y que, que a ver qué está haciendo la vecina, a ver qué está haciendo la comadre. No, no, no, no pierdes el tiempo en eso. No, no, eso no es productivo. Eso te destruye. El tiempo es oro tú debes de pensar qué tú puedes hacer y tú cómo puedes ayudar incluso a otros porque son muchos los que tienen la necesidad así es, amén mira, en tu país es increíble y nosotros lo hemos dicho de esta manera y no de ahorita, ¿eh? desde mucho antes de que existieran los problemas que hay ahorita aquí en Estados Unidos Sí. las noticias que estaban dando hoy en la mañana o ayer de, uh -huh. de, de que se están moviendo más difíciles, más difíciles para la gente que se viene de de, de, de, de muchas sí, partes pues de del muchas mundo partes. Pero le pegan más a, a nuestra gente A nuestra raza Sí, los M miren, indocumentados igual. Miren No es ni siquiera necesario que se salgan De sus hogares, de sus familias de, de su parentela Nada más hagan los cambios Que tienen que hacer Nada más, es todo Ahora, si vives en una población muy pequeñita Trata de irte a una más grande pero donde, sí. donde tú tienes el, la misma habla, donde tienes el mismo, el, la, la misma comunicación con la gente, o donde, donde tengas incluso hasta parientes o amistades. entender mejor. Pero vienes a un país con costumbres totalmente diferentes, con una lengua totalmente diferente, y te vienes y te topas contra paredes muy, muy tremendas. Muy, muy difícil. A veces la gente se topa con murallas chinas aquí. Sí, sí, sí. Muy altas, muy anchas y, eh, y muy largas. Muy larga. Para cruzarlas se pone chino. Claro, claro. Por eso le dicen la muralla china. Entonces, no se trata de eso, sino que se trata de que tú cambies tu forma de actuar, tu forma de pensar. Por eso decimos en, en esta lámina que las viejas costumbres y tradiciones son, son las... nuestro principal enemigo. Sí. ¿Por Así qué razón? Es. Porque son las que nos tienen atados. Atados. Que no hayas cuando romper eso para hacer cosas nuevas. Por eso, esa es otra lámina. Es tiempo de hacer cambios. Es tiempo de romper el, el de paradigma. Cambios, es claro. tiempo de innovar. Es tiempo de hacer cosas diferentes. Y es urgente. Uh -huh. Es urgente. Porque okay. la, la tecnología, como decías hace, hace ratito, o sea, uh -huh. está cambiando. Está cambiando, los días. cambiando. Entonces necesitamos ya emprender cosas nuevas, diferentes, para poder salir adelante. Miren, vosotros pues te decías de la edad, y lo decíamos también ayer, o pues sea, en el video de ayer, no nos, no nos queremos esconder la edad que tenemos, porque a los 75 años, miren lo que estamos haciendo. Sí. Y queremos esta edad mucho más. Yes. Se nos hace poquito todavía esto de lo que estamos haciendo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los mismos correos que ustedes nos mandan nos están gritando: ayúdenos, ayúdenos, ayúdenos, ayúdenos. ayúdenos, ayúdenos, ayúdenos. Eh, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer con mi hijo que anda en las drogas, ya no sé qué hacer con, con, con mi esposo que, que se me fue o, o que hasta me golpean. Y, y Ay, santo Dios, ¿sabes por qué? Porque estamos atados en costumbres y tradiciones que a ah, cómo nos dañan. Tenemos que hacer cambios. Muchísimo. Tenemos que hacer cambios, definitivamente. Porque Así si no es. hacemos cambios, mi amada, mi amado, nos estamos cayendo en un pozo. Es, es más, es, es como caer en las arenas movedizas. Ahí caes y si no hay quien te dé... Un mecatito, una varita claro, o ¿no? algo. Uh -huh. Mira, te vas hundiendo, te vas hundiendo, te vas hasta hundiendo. Te vas. Y, y hasta que llega el momento que ya, te perdiste. Y nadie va a saber dónde estás. Sí, no, no, no. Es Entonces. Es algo difícil. Es tiempo de romper esas costumbres, esas tradiciones. ¿Cómo? Innovando. Transformándonos. Siendo más Amén. listos, siendo. Más, más capaces, siendo eh, Más inteligentes Siendo más eh, Con más osadía Con, con, con sí, más vigor hijo. Con, con más energía con, con, Y, y con sobre más todo deseo de, de, de, de, de, la superación. de la superación Algo que te esté moviendo Ahí es que yo necesito salir adelante Y se necesita muchísimo Poner tu, tu Voluntad, tu interés, tu deseo De Sobresalir Mira lo primero que tienes que cambiar es tu actitud. Esa actitud mental negativa por una positiva. Positiva, definitivamente. Hay un pasaje de la escritura que te lo quiero recomendar. Filipenses 4.13 Todo. Amén. Todo. Todo. Lo puedes en Cristo, en Cristo que te fortalece. Amén. Pero tienes que tener a Cristo para que te fortalezca. Claro. El problema es que a veces claro. tenemos una religión pero no tenemos la relación. Creer plenamente que Dios lo hace, sí, exacto. Todavía. Entonces, si tú no tienes la relación, es como, pues yo quiero, déjame decirlo, acá que estamos entre adultos, yo quiero tener la relación con mi esposa, o sea, con, con esa mujer, pero ¿qué necesito? Pues Necesito tener un compromiso formal con ella, uh -huh. necesito casarme, si no, pues, ¿cómo, ¿cómo nomás quiero disfrutar? Y ser responsable. Entonces, Así es con Dios. Uh -huh, uh -huh. Tenemos que casarnos con Dios. Tenemos que, que, que, que amarlo. Tenemos que, que, que respetarlo. Tenemos que obedecer. Eh, obedecerle. Mandamientos. Y, y, y, y para eso está la Biblia, que es nuestra guía perfecta para caminar con Dios. Así es. Entonces, simpatro. cuando tú te entregas a Dios, es como cuando tú te entregas a tu esposa o a tu esposo se hace, pues eso dice, ya no somos más dos, sino uno solo. Sino uno. Así es. Y así es con Dios también. Es exactamente lo mismo. Entonces, queremos las bendiciones de, del Altísimo. Más vale que nos pongamos en línea con Él. Exacto. ¿Y para eso? Así es. Ahí está la Sagrada Escritura. Entonces, les dijimos que iban a tratar de hacerlo corto esto. Sí. Porque queremos que todo el mundo lo vea de la A a la Z, que desde que empieza hasta que se termina. Así es. No sé si tienes por ahí un comentario. Bueno, este, aquí ten, tenemos este, precisamente a ah, que tenemos que, que romper con esos uh, sentimientos de temor, eh, el sentimiento de pesimismo, es, con, complejos de, de ineptitud, o sea, de inferioridad. Este, que a veces cruzan por la mente y dicen no es que yo no puedo hacer eso pero si nunca lo nunca lo has probado nunca lo has hecho cómo puedes decir que no puedes hacerlo verdad exacto entonces este cómo vencer vamos a decir el, el, el sentimiento de temor uh -huh. verdad entonces el, el temor tiene solo una fuente el diablo <risa> <¿Sí>? el diablo <risa> Ay, porque no no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía ¿Verdad? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, tenemos que ir a las escrituras para conocer todos los detalles que, que a veces este se, se, se ponen en nuestra mente, uh -huh. en nuestro corazón. De que no esto, de que nosotros otro tenemos que tener una actitud mental positiva, como como decías hace ratito. Uh -huh. Entonces, este <coughs> ahí nos habla en, en, en Segunda de Timoteo 1.7... Deseo que usted comprenda que de acuerdo con la palabra de Dios, el temor no es una desviación mental. Uh -huh. No es una desviación mental. Eh, no es una imaginación, no es eh, o, o, o un sentimiento, sino un espíritu real que nos es dado, no por Dios, sino por Satanás. Uh -huh. Por eso Juan diez lo dice... <coughs> el enemigo, el diablo, el ladrón Solamente ha venido a hurtar, a matar y a destruir Y él te ha quiere, querido destruir Todos esos sentimientos de, de culpa uh -huh. de, de, de, de orgullo, de vanidad De, de, de temor, de desesperación Y, y de ansiedad y, y de Que no estás tranquilo contigo mismo sí, ¿Qué crees que es que te lo puso? ¿Dios? No. El Espíritu Santo de Dios te da paz, te da confianza, te da seguridad. El enemigo no. No, eh, eh, es que estamos, estamos en, en, en un mundo de, de espíritus este, que, que pues son este de Satanás. Uh -huh. son, o sea, está, re, está reinando ahorita en, en este mundo este, to, toda la maldad. To, entonces esos sentimientos nos pone Satanás. Si no nos acercamos realmente a al Dios verdadero, al que todo lo puede a, al que tenemos que confiar el que nos da la, la sabiduría el que nos da todas las cosas sí. entonces los resultados del temor no son agradables en realidad la Biblia dice que en el amor no hay temor Así es. sino que sí, el perfecto sí. amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, verdad, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, Así. ahí nos lo dice en primera de Juan 4, 18 entonces, las víctimas del temor frecuentemente sufren de agonía física, uh -huh. angustia mental y tormento espiritual. Uh -huh. Además, el temor es engañoso. Debido al temor, la gente cae en los lazos. ¿Verdad que el diablo les tiende? Así el es. temor del hombre que pondrá lazo, dice más que el que confía en Jehová será exaltado. Ahí no lo habla en Proverbios uh -huh. 29: 15 y el temor... Nos lleva por el mal camino y nos engaña. Entonces, el temor en, engendra, según su especie, temor de la misma manera que la fe produce fe. ¿sí? Uh -huh. Si usted cree que Dios le ayudará, él lo hará. Si usted Amén. teme que el diablo lo enfermará de cáncer, él lo hará. De esa forma, el temor o la enfermedad puede realmente producir tal enfermedad y el temor a las calamidades, puede realmente traer sus calamidades sobre usted. Eh, témale al fracaso y usted le abrirá la puerta al fracaso. Exactly. ¿Verdad? Porque este se, se apodera de su vida. Eso fue lo que le ocurrió a Job. Porque el temor que me espantaba me ha venido. ¿Verdad? Mm -hmm. Y me ha acontecido lo, no, lo que yo temía. Ahí no lo dice Job 3.25. Uh -huh. Y el fracaso, la depresión, la enfermedad, la destrucción, uh -huh. y aún la muerte fueron el resultado de los temores de Job. Uh -huh. Así es de que el temor es destructivo y lleva a algunos al borde del suicidio. Así del es. Suicidio. Uh -huh. Y el temor produce insomnio, colapsos nerviosos, opresión en la vida de oración del creyente, e impide que éste les testifique a los perdidos, uh -huh. a los que no conocen del Señor. Así es. Entonces el temor hace... Que uno espere siempre lo peor. Atrévase a reprender el temor en el nombre de Jesús. Diríjase diríjase al autor del temor por su nombre verdadero. Satanás. ¿Verdad? ¿sí? Que es Satanás. Sí, así es. Entonces, es el impositor, el mentiroso, el engañador. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Ahí nos lo dice en sí. Santiago 4.7. Sí. Así de que, así está, así es la situación. Miren, déjame decirles otra cosa. Aquí en el libro de Proverbios, dice en el capítulo 18, uh -huh. en el verso 20, dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Así es. Se saciará del producto de sus labios, de lo que dices, de eso se va a saciar. Y por eso en el verso 21 Así nos es. dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. Entonces, ¿qué, qué quiere decir? Cuenta mucho, mi amado o mi amada, lo que tú digas, lo que tú hables. Cuando tú estás hablando de Así pesimismo, de, de, de temor, de miedo, de, de inseguridad, derrota. de derrota, de yo no sé, yo no puedo, eh, yo no conozco eso, pues te, te vas a alimentar de eso, eso. Porque es lo que estás tú diciendo. Claro. Entonces, fíjate cómo... Las palabras que nosotros decimos pueden ser para vida o para muerte. Exacto. Ahí está. Ahí está. Y tan fácil que es caer en esas costumbres. Por eso, cuando pusimos la lámina, las viejas costumbres y tradiciones son nuestro principal enemigo. Exacto. ¿Por qué? Sí. Porque es hasta tu habla, tu forma como tú te expresas, la forma como tú lo dices, entonces allí es donde empieza el gran problema. Exactamente. Así es. Entonces, nosotros tenemos que quedarte la palabra de fe, de confianza, de seguridad, ah, de, de que no tengas temor, de, de, de que es. tú puedes hacerlo. Tú, nomás, simplemente tienes que querer, tienes que desearlo. El, el hecho de que eh, vas a salir adelante. Adelante, amén, amén. Adelante. Ahora, vas a tener que dejar algunas cosas, vas a tener que dejar atrás y olvidarte incluso de ellas. Las deudas las, las vas a tener que pagar. Pero déjame decirte algo. Ya no comprometerte a hacer más deudas. E exacto. No gastes más de lo que no puedes gastar. No compres lo que no debes de comprar. No compres cosas nomás de marca porque la fulanita los trae o porque perenganito los trae. E eso, olvídate. E e eso es sí, vanidad. Es este... Y esa vanidad ha, ha hecho mucho daño. Sí. Por eso, cuando usan las tarjetas para tratar de vivir como no están viviendo, uh -huh. Sí, o sí. para querer aparentar cuidado. lo que no deben de aparentar sí cuidado. Los, los compromisos sociales pues también hay que tener mucho cuidado sí sí eh, de, de, de, no tenga no te eches compromisos de más que no, puedes. Que no puedes si no puedes no puedes claro. tienes que, que ser franco nada contigo más. mismo y con las personas discúlpate nada más eh, sí. y bríndales el amor que pueda brindarle la ayuda eso eh, es lo mejor eh, eh, exacto entonces si tú empiezas a hacer cambios y empiezas a innovarte Wow Vas a cambiar Claro que sí claro Y vas a triunfar sí. Y vas Amén. a ir adelante Y ahora sí Como, como dice aquí en, en esa lámina, ¿verdad? Saliendo de las deudas Y mi billetera se empieza a llenar de dinero Amén. Ah, qué chulada Pero ten mucho cuidado de no de no gastarlo Porque a veces te mucho dinero No, no, no Sí, no. sí, no hay oh. que pensar bien las cosas, razonar, claro, claro, que claro. Dios dé la sabiduría, ¿verdad? este, El buen entendimiento. Ahora, todo esto te va a ayudar, pero siempre procura haciéndole el bien a los demás y nunca engañando, nunca mintiendo. Sí, porque eh, este, hay, hay un dicho que dice, no hagas con la persona lo que no quieres que hagan contigo. Exacto. Porque, ¿quién? O sea, ¿A ti no te gustaría que te engañaran? Claro que no. Ni a mí tampoco, entonces tampoco lo hagas con, eh, con tu prójimo. Entonces, si vas a poder dar la mano, darla con honestidad y con verdad. Amén, así es. Miren, eso es parte de lo, de lo que nosotros comentamos en lo que es el taller de superación personal y financiero. Cuando tú te pones en otra posición, cuando tú te pones en otra posición, decía sí aprender, uh -huh. porque hay que enseñarse a aprender. Aprender, sí. Y necesitamos gente que aprenda bien para que eh, pueda enseñar después bien también. Claro, necesitamos este buenos discípulos para que se hagan maestros. Exacto. Pero esto es solo para las personas que desean un cambio real y verdadero en sus vidas. Así es, amén. No es para todo el mundo, porque no todo el mundo está dispuesto. No están en esa actitud de, de, de disposición, eh, algo positivo realmente, para salir adelante. No, porque no quieren salir de esos patrones viejos que, ah yo quiero tener un trabajo seguro, porque así... Estoy eh, seguro eh, de, eh, sí. del diario vivir. Y, y desafortunadamente... Cada día que va pasando va viendo menos confianza y menos seguridad en los trabajos. Así es, así es. Imagínate nada más. Te lo voy a decir de esta manera por los mismos correos que recibimos y por lo que en nuestro caminar hemos visto. Cuando una persona sale de la universidad, ya está ido hablando de personas que sí. estudiaron, no encuentran trabajo. ¿Por qué razón? Porque no tienen ninguna experiencia. No tienen la experiencia. Uh -uh. Y los maestros que tuvieron, aún en la universidad, no les enseñaron a ser independientes. Pues no. No. Siempre es para trabajar para otro. Siempre es para trabajar para otro. Entonces, cuando tú trabajas siempre para otro, uh -huh. ¿quién te va a ocupar para que te vaya muy bien? Piénsalo. Piénsalo. No. Quieren ganar contigo. Por eso las grandes empresas... Cada vez son más ricas Así es. porque tienen más gente trabajando para ellos. Claro. Y ellos son los que están almacenando las, las grandes son los riquezas. Que administran, sí. Ahora, en todos los países hay gente rica. En, todos los, en todos los países donde tú vives, ahí hay gente rica. Claro que sí hay. ¿Qué, qué está haciendo esa persona? más no hagas tú lo que a veces ellos hacen, pero míralo desde la perspectiva positiva. No haciendo riquezas en mala vida. Trata tú de ser la mejor persona y ayudando a las de, a lo más que puedas y vas a ver cómo te va a ir bien. Amén. Así es. Déjanos ayudarte. Déjanos ayudarte. Te pongo nuevamente esto para que tomes el correo. Escríbenos allí. Al taller de superación personal y financiero. Tspf.info.gmail.com. Punto punto Escríbanse ahí porque esto es para los que sí quieren salir adelante. Así es. Los que quieren hacer innovaciones en sus vidas. Los que quieren uh -huh. romper los paradigmas. Los que quieren salir adelante. Adelante. Si tú no quieres hacer eso, ni me escribas. Pues sí, pues no es para ti. Es nada más para los que quieren. Para los que quieren, sí. Por eso, esa otra lámina... Lo dice de esa manera, uh -huh. solo para las personas que desean un cambio en su vida. Sí, ahí está, dándole la mano. El que y quiere. te ayudamos. Haz de cuenta que yo te estoy diciendo, hey, vente, vente, no te quedes. Aunque ahí está, son dos hombres, ¿verdad? Pero no importa que tú Pero seas corta. mujer, es Así para ti también. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente creer. Creer. Creer que, que sí se puede y decir yo quiero, yo puedo y lo hago ahora mismo Así en es. el nombre del Señor. E esa es una de las reflexiones que escribimos hace ya algún tiempecito. Ajá. El, triunfador. el triunfador es la persona que solamente puede decir yo quiero, yo puedo y lo hago ahora mismo. Nunca lo deja para mañana, porque cuando se deja para Así mañana es. ya no se hizo. No, no se hizo, no se hizo. Entonces nos dejamos con este pensamiento... Nos pues dijimos que íbamos a tratar de hacerlo más corto. Apenas tenemos 35 minutos. Los demás vídeos siempre han sido más largos. No queremos este, y, lanzarlos. Y queremos orar. Queremos orar. Pero yo quiero pedir al Señor que use tu vida. Si tú estás dispuesto a romper los paradigmas y quieres innovarte. ¿Quieres hacerlo? ¿De verdad quieres hacerlo? Pon tu mano en tu pecho. Amén. Una o las dos como tú quieras O pones una en tu pecho Y la otra te va a dar hacia amén, el cielo amén. Delante de Dios Y dile Señor Reconozco que he hecho Muchas cosas equivocadas Reconozco que no he tenido Esa relación perfecta con usted Reconozco, reconozco Señor Que he pecado Reconozco Señor que no he hecho lo que sí tenía que haber hecho. Sí señor. Pero Padre Santo, en este momento, en, Jesús, ¿sí? en primer lugar quiero recibir a Jesús sí, en mi vida como Jesús, mi señor Aleluya. y como mi Salvador. Sí señor. Yo te recibo Jesús en mi vida, en mi corazón, para que me ayudes a hacer cambios sí, grandes señor. y extraordinarios en mi vida. Así es Padre. Ahora no Padre Santo. Toque al, hacer de, su, al hacer, hacer de su familia. Yo quiero esa unción fresca sí, del Espíritu Señor. Santo. Para que me dé la sabiduría, oh, me dé el entendimiento, me dé la comprensión. Santo, para hacer cosas Señor. nuevas. A las que quizás no estoy sí, acostumbrado a hacer. Ella. Pero yo quiero una nueva vida. Yo quiero un cambio radical y extraordinario sí, en Señor. mi vida. Yo ya no quiero vivir como estoy viviendo. Yo quiero ser nombre, la mejor señor. esposa, quiero ser el mejor esposo, sí. quiero ser el mejor hijo, quiero ser el mejor padre, sí, quiero ser señor. la mejor mamá, sí, en señor. fin, según tu condición. Bendito su nombre. Señor. Pero Padre Santo, Alabado, señor. en este momento, deme la luz y la sabiduría. Sí, Señor. Deme la inteligencia para yo salir adelante. Amén. Sí, Señor. Que señor, toque vidas. Y si los hermanos sí, Cavazos están dispuestos a apoyarnos, sí. a guiarnos, que podamos entender el plan. Señor. Sí, Señor. Me pongo en sus manos para hacer que usted sí, quien señor. dirija mis pasos y mi vida. Aquí es donde yo vivo. Sí, Señor. Para su gloria y honra en Cristo Jesús. Aleluya, sí, Señor. Aleluya. Amén. Gracias, amén. amén, Amén, amén. Mi amado, mi amada. Ese es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Amén. Nos hemos querido esforzar por dar más de, nos, de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y... Nos escribió una personita que es de Venezuela, pero salió a vivir a otro país. Como se dice vulgarmente, quemaron sus naves, vendieron todo, se fueron y ahorita están tronados. Sí. Eh, o sea, están. El dinero se acabó. Se acabó. No me ha contestado. Le escribí porque sentí compasión por ella y, Amén. Y, y le escribí. No sé ni dónde vive exactamente. Como para saber hasta dónde podemos extender nuestra mano para ayudarle. Pero quiero leerles aquí Josué antes de retirarnos. En el libro número uno ahí de Josué, o sea, en el capítulo 1, en el verso 7, la parte de inicial y la parte de abajo se las quiero leer. Y dice, Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi hijo Moisés te mandó. Amén. Y aquí está la ley. Y dice más abajo, no te apartes de ella ni a Siniestra ni a Dios. para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén, así es la innovación, ahí está, en todas las cosas que emprendas. Y lo dije más adelantito, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ya estoy en el 9. Uh -huh. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo uh -huh. en donde quiera que vayas. Amén. Amén. O en, en lo que vayas a querer a a hacer o a aprender. Y si te dejas ayudar, y aprendes. Amén. Después te vamos a decir la gran bendición que vas a ser tú vas a hacer de para bendición. mucha gente. Amén, así es. Perfecto. Pero déjate ayudar para que tú también puedas ayudar, porque ese es el compromiso. Amén. Si yo te ayudo, tú tienes que ayudar. Es que, es que así, así, así debe de ser el, el sentir, el desear. O sea, de que no nada más para nosotros, sino también para mi prójimo. Es que son miles y millones de personas que tienen la, la necesidad. Sí, sí, es muchísima gente. Hacen falta muchas manos, hacen falta muchas personas con la misma disposición Amén. de querer ayudar. Amén, así es. Bendiciones, así es. mi amado, bendiciones, mi amada. Bendiciones para todos y deseamos lo mejor. Deseamos que, que el Señor conteste este sus peticiones de todas las personas que, que han escrito. Ya el Señor tiene... Ya el Señor ya sabe, el Señor ya sabe la necesidad de cada uno porque ya lo escribieron, ya uh -huh. lo escribieron. Y el Señor, el Señor nos ve. Uh -huh. eh, entonces, usted acérquese aún más a Dios, esté en oración, aprenda más del Señor, confíe en Él, que no haya duda en su mente, en su corazón, absolutamente de nada. Esperen el Señor y el Señor hará. Amén. Así es. Amén. Bendiciones, entonces, y bendiciones. nos vemos en el Desamamos, siguiente video. El y yo Señor. quiero recibir un correo tuyo. Amén. Pero empieza a comprometer desde ahorita. Comparte ese video, cuando menos con cinco personas. Así ¿Te parece es. bien? ¿Te parece justo? Compártelo con cinco. Amén. Bendiciones para bendiciones. todos. Bendiciones.